Señores, en la bulla del día... Asusté, yo pensaba que era los jefes porque... El Alfa tiró una canción nueva, se llama... No, no, el Alfa mató con una canción mató, nueva. Mató, mató, mató. No, no, no lo pongo no, no, a cantar mato, en vivo, no lo no puedo cantar <risa> en <vivo>. Pero... <risa> No, la Pero... canción Pero... está heavy, me gustó. Se merece me gustó su un éxito, verso, eh. Un verso que él dice, como menciona como... Eh, como el cerebro de Jay-Z y el talento de Nas. Nas es mi favorito en inglés. Eh, eh, eh, pedir y me llamó, pero yo no quiero nada. <ríe> o sea que la oh, quedó Pero la controversia de la canción no fue solamente porque el alfa tiene un tema nuevo. La controversia de la canción es porque muchos eh, señalan que la canción fue una tiradera para Crazy Design, el tipo de los huevos. Haitianito y, y, y, y, y para Seki Vicini y para Rochi y para. ¿Cómo se llama el otro? Eh, para Tali, pero el otro, ¿cómo se llama? Eh, no, es que rapero Viejo, que está jugando sonido ahora. Manyao. Y Manyao. Yo entonces, estoy como una canción de Manyao, porque Manyao tiene el flow entonces, bacano. Entonces, eh, usted está igual que yo, profe Ajenos. Tali. No sé de qué están hablando. El, el, profe, el profe no sabe. No, él no sabe. No como, sabe. Como no dice no, loca y, y pone todo eso para adelante. Eh, no, como un... Te voy a mencionar un candidato que, que es síndico. Que, sí. que dice que él tiene los códigos guau Y nada más habla filosofía, filosofía, filosofía. Y no le entiende ni los estudiantes de, es mío. Los quiero, pero tiene que cambiar ese discurso. ¿Quién es el chino? Ese es <risa> <risa> Entonces, pasa que el, el, los exponentes los han, sal, han salido a... Ah. A, a, a responderle Por ejemplo, en ese caso salió este muchacho eh, Salió Tali hablando Rochi dice como que tiene algo preparado Con Tali eh, Mi tema yao, todavía no lo he visto eh, Hablando sobre eso Seki también habló Pero el Alfa usó una muy buena estrategia Para finalizar el año, o sea, lo hizo muy bien Porque él lo que hizo fue una canción Donde no mencionó a nadie Tiró unas pullas, tú sabes Unas una, una, una pullas sutiles Sin tener que mencionar nombres porque, bueno, aunque lo de valer de la deuda, uno sabe que es para crazy. Pero tiene sus puyas sutiles para eh, prender las redes sociales. Y lo usó muy bien porque fue número uno en República Dominicana en YouTube. Es número uno todavía. Fue número uno en Chile. Fue número uno en Perú. O sea, hay varios países... Donde el Alfa fue número uno, fue número cinco en Estados Unidos, número catorce en México, que México es una plaza difícil de meterse. Muy difícil de meterse. Entonces, eh, la canción le dio muy buen resultado. La canción, un dembow, estilo como el Alfa lo sabe hacer. Creo que tenía mucho, no sé, si ese tipo de, de música. Así, eh, volvió el Alfa con, como con más hambre, como más hambre de... De está duro, que, que, que antes como dijo bueno que tipo... me gusta la partecita en, en que Renier canta como oh, como así que René canta en qué sentido como así <risa> no está, está en el aire no el porque momento. que Renier tiene que bueno. cantar ¿Tú, tú crees no pero el alfa está bien porque el alfa está representando el apatora, el juvenil. Está, el alfa está representando eh, con su estilo de, de música y todo eso y yo creo que fue una buena estrategia que él utilizó para, para volver eh, a, a dominar en la paleta de locales. yo creo A mí me gustó, no sé a ti, en eh, sí, a mí me gustó mucho. ¿Cómo tú lo ves? Está duro, está duro. No, el alfa, el, el, el, el, el, ahora confirmó Ellos, él. Sí, nosotros estamos ajenos. Mira, confirmó el que es el jefe del movimiento. Tú dices que él con, claro, el, que con sí, este con cierre sí. que hizo. sí. Con el, el cierre del alfa. Claro, manito. Lo que yo claro. me alegro del alfa es que haya llegado. Miren, a, donde fue esté. número uno en Chile. Después de acá el problema Fue número uno en República Dominicana, un número en Puerto Rico, número dos en Ecuador, la canción, número dos en Honduras, número dos en Panamá, número dos en Estados Unidos, número cuatro en Colombia, sí, número seis en Costa Rica, número siete en España, número siete en España, número ocho en Nicaragua, número ocho en Perú, número nueve en Uruguay. Eh, número 13 en Bolivia, número 14 en Guatemala, número 17 en Argentina y número eh, en México, perdón, y número 19 en Argentina. Qué bueno. O sea, qué qué bueno. Que bueno. Sin tener que grabar con ningún artista. Qué bueno, que tenga teniendo. Qué bueno. eh, eh, que siga teniendo bueno, éxito sí, internacionalmente bien. Teniendo no, La nuestro, canción no lo veo no, plebe. El nombre de nuestro país. No lo veo plebe. No está plebe. No está plebe. Qué bueno. Está bien, la canción está bien, el Alfa con sus colores, porque es un porque miren que lo que pasa. Es importante. Y era un momento porque así mismo como, como dijo Anthony Santos que Luis Vargas era la. Luis Vargas empezó muy plebe. Muy. muy plebe. Y Luis Vargas fue adecuado, adecuándose a los a los nuevos. O sea, a otro público Fue cogiendo su... Y él fue el que empezó a facturar dinero en la bachata El alfa puede hacer lo mismo O sea, el dembow llegará a ser un... Igual que el patrimonio más nacional Igual como la bachata, igual como el merengue Porque es un ritmo que está surgiendo desde aquí sí, pero faltan cuando... muchos años para sí, pero siempre y cuando... bueno, la bachata no tiene tantos siempre años Porque cuando ya cuando fue, deben... hace, estamos hablando de la bachata Hace menos de 30 años y el Dembow lo que tiene son aproximadamente 10 años. Ah, pues entonces falta mucho. Sería, serían dos de esos. Esperamos que sí. que No siga. es dura no la tanto. El merengue duró más tiempo. Que el merengue me ya 100 años. Esperamos que siga teniendo el Dembow este repunte y que sigan moderando las letras. Y qué bueno que el Alfa está llevando el nombre de la Muy buena país estrategia. Hacia Creo otras que. Eh, volvió a ser el rey, como dice Neto, el rey de los lados cotizados. O sea, él estaba en los locales poquito. Estaba, estaba, como en local, como que estaba muy bien afuera, pero como que últimamente como el local no estaba tan número uno. Y yo sí, creo que yo creo volvió que, a posicionarse con esa gente. Sí, canción. sí, yo creo que es mejor que irte para allá porque él tiene muchas conexiones con esa gente. Internacionalmente que le conviene más porque ya él explotó corona, todo lo que tenía corona, que explotar corona, aquí. Corona, na, na, no, corona, claro que sí. Okay. No, ya hizo, ya él demostró pero todo sabe, aquí. Él demostró todo, todo aquí. Romero. un momento que dijo ya, ya de aventura, que... Y se flejo. Y ahí vino todo mal con ella y yo y el mundo super... Claro. Es así. Hey.